Para mí el tema está claro, para mí. Pero si no está claro para otros, entonces hay que dar oportunidad para que la cosa pueda debatirse. Okay. Que así es como se hace en democracia. Hay una interpretación, otros tienen una interpretación distinta. Entonces queremos someter eso al criterio de cinco juristas especializados que nos puedan dar su parecer. Lo que nos interesa es la calidad de la argumentación. Entonces en la medida en que ese tema no quede esclarecido para algunos compañeros del partido, pues estará pendiente. Para mí no está, pero mi punto de vista no tiene que ser aceptado por todos. ¿verdad? El artículo 277 de la Constitución establece que todas las decisiones tomadas con anterioridad a la proclamación de esa Constitución que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada no son sujetas de revisión. Alguien ha dicho, no son sujetas de revisión judicial, lo que quiere decir que se puede presentar de nuevo como pieza legislativa.